Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color. ¿Qué tal, así mis es. amados? ¿Cómo están? ¿Hola? Así es, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? <ríe> bien, ¿Bien? <ríe> bien. Bueno, pues... Contento uh, de estar aquí contigo. Así es, bendecidos. Les uh, saludamos en este momento, en este tiempo, en este momento, dándole gracias a Dios por la vida, por la salud que nos da, por uh, su protección, por todas sus bendiciones. Entonces... Eh, podemos uh, ver eh, la, la gracia del Señor en, en cada uno y yo creo que las misericordias del Señor son grandes Amén. cada día, cada mañana. que siempre nos muestra su grande amor y su grande misericordia porque no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque es, es necesario que así sea, porque Él viene pronto. Él viene pronto y necesitamos estar listos. Amén, así es. este así Y es. bueno, pues no puedo más quedar, gracias a Dios, porque estamos una vez más aquí. Así es. Nos habíamos tardado un poquito, nos habíamos puesto algunas cosillas ahí. Eh, pero bueno, estamos aquí. y aquí estamos, aquí queremos, estamos. Eh, ser de ayuda, queremos ser de bendición, queremos dar siempre el mejor de los mensajes que nos sea posible. Sí, amén, así es. Eh, en esa condición de que pues, somos humanos y que eh, tenemos nuestras imperfecciones. Así es. Pero buscando de la sabiduría del Señor para que siempre podamos llevar el mejor mensaje que nos es posible. El mejor mensaje, amén, así <coughs> es. Así es. Eh, y bueno pues eh, sin pensarlo más el tema el tema de hoy pues deseo eh, eh, pues ahí que Dios nos ama amén ¿verdad? amén de tal manera Dios nos ama eh, en tiempo presente Amén. Dios Señor nos ama. Hoy, así es. hoy, hoy, Dios nos ama. Amén, amén, así es. Y, cuando vemos la escritura, pues se escribió hace muchísimos años, pero por pues, ejemplo, el título de, de esta porción, uh -huh. de tal manera amó Dios al mundo, y yo te digo, y Dios te ama a ti de tal forma, de tal manera, amén. que nos tiene aquí precisamente con ese propósito, con ese fin amén. de que te llevemos un mensaje. Si es que tú no le has recibido en tu vida y en tu corazón. Amén, así es. El ¿Ya? Señor nos amó y nos ama y nos seguirá, seguirá amando. Y Él sigue con sus brazos abiertos para recibirnos. Ahí está únicamente eh, esperando, esperando, porque, eh, o sea, su, la, las profecías se están cumpliendo día a día. Uy. Día a día, día a día. Y, y, y su palabra se sigue cumpliendo, entonces necesitamos sí, ¿no? estar listos y preparados. Listos y preparados. Este, listos y preparados, así es. Y, y vaya que si están cumpliéndose las profecías, ¿eh? Eh, la escritura nos habla de que habría cambios, y vaya que si estamos teniendo cambios en nuestra vida. Eh, aunque es. la escritura se, se escribió hace muchos años, ya desde que Jesús mismo vino. Amén, así es. Ya sin olvidar la, la creación, porque sería uh -huh. muchos años más atrás. Así Pero es. Pero ya desde cuando Jesús vino para acá, se establecieron algunas pautas, ¿verdad? Que eh, sí. son, son importantes para el ser humano. Y cuando Jesús vino, vino precisamente con un propósito. Amén. De ser Señor, el Salvador el que nos da vida, el que nos da la oportunidad de hacer cambios, hacer cambios en hacer nuestra cambios vida, en sí. nuestra propia vida, así es. Entonces, qué, qué, qué hermoso es uno que Dios nos permite el día de hoy, pues que se cumplan esas así palabras. Es. En el, en el así, en el presente, así como lo hubo los cambios en, <coughs> anteriormente, los sigue habiendo todavía, los sigue habiendo y, y, y lo maravilloso que su amor es tan grande, tan grande, que no lo podemos comprender. Así es. Que a, a pesar de que somos faltosos y que somos pecadores y que cometemos este, pues, faltas, Él nos perdona. Uh -huh. Él nos perdona cuando cuando vamos a Él y nos, nos humillamos. El Señor nos, nos perdona y, y, y nos recibe con, con tanto amor. Aquí la cuestión es que sigamos, sigamos buscando de él, sigamos en su camino, que, que nuestras vidas estén limpias y listas y preparadas para Así el es. momento que él, él venga. Así es. O nos llame o, o, o como estemos, ¿verdad? Uh -huh. este, porque la vida depende de, de él. Exacto, exacto. Entonces, pues, este... Damos gracias a Dios en primer lugar Aleluya. Amén. de poder estar aquí con ustedes y trataremos de dar el mejor de los mensajes que nos sea posible para que usted pueda ser el beneficiado, tú mi amada, tú mi amado. Así es, así es. Amén. Y vamos a empezar. Eh, miren, Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí. Preámbulo. Uh -huh. eh, ayer fue un día especial, ayer queríamos, habíamos pensado a, a haber hecho esto, pero qué lindura. Pero no. Se fue. <risa> Facebook se nos fue, pues sí. Se nos perdió. Eh, todo lo, lo, lo que Concierne la empresa de, de Facebook, Facebook. Pues estuvo. Estuvo con, suspen, se pagó un suspendido, suspendido Entonces, totalmente, eh, y fue mundial, ¿Sí? parece ser que fue mundial. Y, y yo te podía preguntar, ¿qué tanto te hizo falta el Facebook, el, el Twitter, el, el, um, el Whatsapp eh, y lo demás que tiene por ahí Facebook? Ajá. ¿Qué, ¿Qué tanto te hizo falta? Entonces imagínate que el día que el Señor venga por su iglesia, uh -huh. va a ser como ese suiz que se apaga, y el que estuvo listo, se fue con él. Así es, así es, el que esté inscrito en el libro de la vida. Y cuando la gente vuelva a, a su realidad, va a decir, oye, ¿dónde está mi familiar no está mi amistad, ¿dónde está? Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija. Pues mis Ya, amigos. ya no están. El Señor vino por su iglesia. No es... abrir y cerrar de ojos. Se la llevó. Y se la llevó. Y tú te quedas. Así es, así es. Bueno, espero que tú no, ¿verdad? Eh, Esperamos en Dios que, que no nos quedemos. Eh, exacto. Que no nos quedemos, que nos exacto. vayamos con Él. Entonces. Fíjense la, la, la importancia de tomar la palabra de Dios, entonces, es en muy el verdadero sentido muy importante. De, lo, de lo que sí debemos de hacer. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo vamos a reaccionar Darle nosotros la ante el título de ese verdad? De tal manera, me ama Dios a mí. Uh -huh. Y vamos a verlo, si sí, vamos a cambiar aquí un poquito las palabras. Voy a usar la, la versión del Reina Valera sí. de 1960, Ponerlo que es el, la que yo uso. Ajá. ¿verdad? Este, pero. Ponerlo en el presente, en, en el otro. Eh, eh, exacto. En el es, hoy. Eh, exacto. Así es que. Ponga cuidado. Ponga atención. Y esperamos poder ser de bendición para su vida. Y Así dice sí, porque ahí. El de 16, manera, porque ah, Juan, de tal manera. Porque tal manera. Juan capítulo 2. Perdón, 3. Juan capítulo 3, versos 16 en adelante. Porque de tal manera ama Dios al mundo. El Señor nos ama hoy, y siempre. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, vamos a parafrasear aquí tantito. Porque de tal manera te amó Dios a ti. A ti, que me estás viendo. En ese instante, en ese momento. A amén. ti y a nosotros también, obviamente. Amén, amén. Porque nosotros somos la parte de este mundo. Amén, así es. Somos la parte del mundo así viviente. Uh -huh. Y que tú y yo estamos aquí, precisamente en este presente. En este presente. Ahorita que se está transmitiendo en vivo y que va a quedar grabado, para los que van a continuar viéndolo uh -huh. después de, de que terminemos en vivo. Dice, porque de tal manera te amó a ti, me amó a mí, a ti, a mí amó Dios. a mi esposa y a, a todo aquel que recibe a Jesús en su vida. Amén, así es. Porque dice que dio a su hijo, lo dio, Dios a eso vino, o Ajá. sea, Jesús a eso vino. Ajá. Vino a, la, a Dios, morir en la cruz de Calvario Dios mismo Para poder ofrecer su vida En rescate de la tuya y de la mía Y de la de mi esposa Y de todos los que le buscamos Y le recibimos en su uh -huh, corazón uh -huh. Amén, así es Entonces dice Que dado a su Ay, hijo ya, unigénito ya, señor. Para que todo Unigénito que es único Único, único, único Único, nada más El único hijo ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino. Sí, Dios amén. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y Santo. Dios Espíritu Santo. Sí, amén. amén. El Padre como el creador de todas las cosas. Uh -huh. El Hijo como el que vino a nacer uh -huh. para darnos la salvación a nosotros. Amén. Uh -huh. Y el Espíritu Santo, el que puede estar dentro de dentro nosotros, de nosotros sí, amén. habitando dentro de nosotros, y de todos y cada uno de los seres humanos que él le reciben. Amén. Fíjate, qué, qué, qué interesante eso. Muy interesante, claro que sí. Dios puede estar en todos los corazones que se abren para recibirle. Amén. Así es. Para Él... Definitivamente. No, ah, pues es que ya estoy aquí. Ya no puedo estar acá. No, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. No, no, no. El Espíritu Santo de Dios... Sí, puede estar en millones de hogares Así es, humanos. Humanos, humanos. Este es el hogar de Dios. Amén. Entonces, esa es una de las cosas maravillosas que tiene Dios él para todo, con nosotros. Todo poder. Eh, él puede estar en nosotros, uh -huh. en nosotros, cuando nosotros le recibimos, le aceptamos. Correcto, el Señor viene, nos cambia, nos transforma, nos santifica, así nos es. hace nuevas personas. Ay, mi amada, mi amado. Es, e este pasaje, cada vez que se predica de él, sí, amén, vuelve a cobrar es. vida. Amén, amén, amén. Vuelve a cobrar así vida es. porque, miren, ¿cómo decirlo? Déjenme ver si puedo encontrar una palabra es, que para yo pues lo compartir es vida una cosa es tener una religión fíjese, escúcheme bien una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una relación una relación, así es así es mujeres, uh, hay muchas mm, millones pero mi relación es con la que tengo aquí a mi lado ella es mi esposa. Entonces, Amén, así es. no importa cuántas mujeres existan, pero para mí es mi única. Entonces, Amén. Jesús, cuando viene a nuestra vida, somos su único hijo, sí. su única hija. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque le hemos recibido y el Espíritu Santo viene a nuestra vida Amén. y le hace morada con nosotros. Amén, así es, así es. Como tú y yo somos morada aquí donde uh -huh. estamos vivimos, así Dios viene a hacer morada con nosotros mora. aquí donde nosotros vivimos. Así es, ¿verdad? correcto. Entonces, fíjense la, la importancia, mi amada, mi amado, de poder entender, de poder comprender uh -huh. el amor de Dios. Amén, amén. Por eso, sí. de tal manera, Dios te ama, me ama, no, no, nos ama que Dios su Hijo en Amén. rescate de, rescate rescate de en nuestras vidas. Sí. Y continuamos ahí en el verso... Dice, porque no envió Dios al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese, ahí está el, el gran secreto. Aquí vino que Dios la salvación. Uh -huh. Para eso vino. Y vaya que si batalló y sufrió, pero Así lo hizo es. por ti y lo hizo por mí. Y lo hizo por todas aquellas generaciones que ya han pasado, desde los mismos discípulos. Sí. Desde los. De, desde allá. De antes, ¿sí? Hasta, el día, de, hasta hoy. el día de hoy. Todos los que le aceptamos, todos los que le recibimos. Pues Dios nos da esa capacidad de ser hechos sus hijos. Hechos sus hijos. Sí, y es que eh, el, el humano, o, humanamente hablando, este, fue dado en, en, en buscar, buscar eh, dioses, uh -huh. dioses eh, ajenos. Sí, ahora que mencionas eso, me hace recordar eh, cuando Moisés... Va sí. a recibir hasta las tablas de la ley. Uh -huh. Donde estaban los mandamientos. Sí. Que se retiró, se retiró un tiempo y ya no, no lo veían. Fue a, a la montaña. Uh -huh. Les dijo, este vengo, no se me vayan a ir y no se me van a descomponer. Y pues se estaba tardando. Para ellos se estaba tardando. Sí. Pues, él estaba ocupado con Dios. Así es. Estaba recibiendo las enseñanzas y las ordenanzas. Las tablas de la ley, claro. ¿Y cuál es tu sorpresa cuando... Y le dice el señor, oye, vete, porque... Eh, ya <ríe> se están <descomponiendo. ríe> Se están echando a perder sí. ya. No aguantan un piano. No aguantan sí, nada, hombre. Sí. Ya y, y, y, y andan a... Mira, vete, por favor, para allá a, a atenderlos porque... Haciendo un, esta gente... Un ídolo, un becerro de oro. <ríe> no saben entender... ¿Han visto cómo lo saqué de Egipto de la esclavitud? Y miren nomás lo que ya están haciendo. Lo que están haciendo, sí. Ay, santo Dios. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Y sí. qué es lo que to se topa Moisés al, al bajar del, de la montaña? Ah, ya habían construido un, un becerro para sí. adorarlo. Uh -huh, uh -huh. Un sí, sí, becerro sí. que ellos mismos lo construyeron para adorarlo. ¡Ay, santo Dios! Sí, sí, sí, definitivamente, inmediatamente. El ser humano construye sus propios dioses. Hacemos ídolos. Uh -huh. Hacemos a veces, ídolos. sí, sí. De personajes artísticos, a veces de personajes políticos, y a veces agarramos. Otras, como, como decimos los, los, los chavos, agarramos otras ondas otras ondas y empezamos a participar de lo que no debiéramos de participar. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con, con Moisés? Fue tanto su, su disgusto que hasta rompió se rompió las, las de, tablas. De, que eran de, de piedra. Nos aventó y se rompieron. ¿Por uh -huh. qué? Porque hubo un disgusto en su corazón de que la gente no pudo entender lo que Dios estaba ya haciendo con ellos. Así es, definitivamente. Y mi amada, mi amado, así está el pueblo de nuestro Dios el día de hoy todavía. El día de hoy, hoy mismo, está aconteciendo algo que está fuera del orden de Dios. Así, así está fuera, está fuera. Como pueblo de, de Dios, estamos cometiendo error tras error, falla tras falla. ¿Pudimos ver nosotros este fin de semana o este principio de semana el, el, el domingo que sí. uh -huh. y comparamos un par de situaciones o más de un par de situaciones a través del internet obviamente uh -huh. eh, y comentábamos esta linda mujer que Dios me dio gracias de cuál es el comportamiento del ser humano y yo quiero que me escuchen algunos pastores algunos predicadores. ¿Por qué razón? Porque puede ser bien interesante conocer también mi amado, mi, mi amada. Con siervos. ¿Qué vimos este este, este domingo en, a través de las páginas que hay? Bueno, pues estamos, estando, no, estamos no, usando no, el Facebook precisamente. Los medios, sí. Los medios que hay ahorita. que Ahí podríamos estar viendo en, en, en, en los videos, ¿verdad? Uh -huh como pastores vistiendo de una manera para mí desordenada con pues, sin, sin andar fajados ¿vale? como se dice eh, así un, sí, humanamente claro. eh, eh, con las camisas así de fuera eh, una tipo chaqueta así que se veía hasta la cintura, pero salía la camisa eh, con tenis eh, sin, sin nada formal predicando. Uh -huh. y, es, yo soy un pastor y pudimos ver o, o, otros siervos que estaban vestidos más decentitos, claro. Uh -huh. Y pudimos ver también en, en otras escenas cómo el grupo de alabanza, uh -huh. bien ordenaditos, y a la hora de la oración, de poner peticiones delante del señor, todos de rodillas, uh -huh. aún en la plataforma. Sí, sí, en la plataforma. Se reclinaron y comentamos Era nosotros. Una humildad delante del Señor. Qué que hermoso es poder reverenciar a Dios Amén. de esa manera. Y todos formalmente Amén. vestidos. Así es. Por, por, por ser quien es, quien es nuestro Dios, porque es, él, es el, él es el Rey, uh -huh. el Rey uh -huh. eh, de toda la tierra. Él, él es él es grande y es poderoso y, y por Él estamos aquí. Y por él, él nos da la vida. Nos, nos da todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. Eh, él nos lo ha dado. Amén. Entonces a Él debemos de darle honra, gloria alabanza, y alabanza y pues estar bien presentados delante de Él. Y máxime cuando estamos en, en su casa, en Amén. su casa de oración. Es, es, es en su, importante. En, en su casa. Ten, tenemos que, que mostrar... Eh, eh, más, reverencia. más reverencia, sí, sí, um, porque, o sea, como que se ha imitado mucho todas las cosas de este mundo y como que se ha olvidado que, que, que a Dios se le debe dar toda reverencia, toda honra, toda gloria, toda alabanza. Esto me hace recordar lo, lo que comentábamos ahorita que estábamos tomando algo de alimento. Cuando van a visitar uh -huh. a la reina Isabel, uh -huh. allá de Inglaterra. No, hay toda una ceremonia. Oh, sí, sí, sí. Cuando hay la presentación de, de, de presidentes o, o mandatarios que van a, a, a saludar a otro mandatario uh -huh. en el mundo. Sí, hay mucho, proto, eh, mucho protocolo. Hay, hay, hay mucho protocolo. Sí. Y, ah. ¿Y qué pasa con nuestros templos? ¿Qué pasa con nuestros siervos de Dios? ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Qué pasa con los que participan o, o participamos? en, en, en un haber, templo. Este, ¿Y qué, qué, ¿Qué pasa, mi amada, mi amado? Es por eso que mencioné ahorita, eh, dirigiéndome hacia los siervos de Dios, uh -huh. a los que predicamos. En primer lugar, usar la Biblia. Uh -huh. Tienes que usar la Biblia. No el teléfono. No, no, no. El, el, el teléfono es para otra cosa. Claro, si tú andas en la calle, estás en el trabajo... Cuando uh es -huh. la Biblia, bueno, pues, con tu teléfono sí puedes tú ministrarle a alguien en la calle. Perfecto, no, no hay ningún problema. Uh -huh. Pero en el templo, como siervo de Dios, usa la Biblia que, que, o, o te da vergüenza usarla. Sí, no, no, no. Y, y enseñar a la gente, uh -huh. a ver, Subrayale ahí, mira, fíjate cómo dice aquí, ahora, subrayale. Subraya Ajá. eso que te estoy comentando, subraya eso que te estoy diciendo, subraya, subraya, subraya. Y que la gente se enseñe a usar Biblia también en, en el templo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, mi amado, mi amada, que los pastores a veces no ponen el ejemplo, el buen ejemplo uh -huh. a su gente. Si él no la está usando, pues, ¿cómo la usa uh -huh. la gente? Hombre? Pues, pues es, es, uh -huh. es normal, es natural. Uh -huh. Así sí, es. el pastor anda todo desfajado ahí, anda todo eh, como salió de su casa, pero que, que, que no parecía que iba para el templo. Uh -huh, uh -huh. Pues así te la gente, va a ir. Así es. El que va vestidito se, se ve mejor que el, que el pastor. Sí, de, definitivamente, por eso este el Señor siempre, siempre nos está hablando. Y nos habla siempre al corazón. Siempre Amen. nos habla Amen. al corazón porque ahí donde están este <coughs> eh, el, los buenos o los malos este, sentimientos, los buenos o las malas obras, eh, nuestro sentir, nuestro anhelo, nuestro deseo. Eh, eh, ahí en el, en el Salmo 78 habla de la fidelidad de Dios hacia un pueblo uh -huh. eh, infiel. Entonces dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y dice: uh -huh. abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, uh -huh. los cuales hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a, a, a o sea, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo Amén Entonces, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y Amén. los hijos que nacerán y los que se levantarán lo que, que cuenten a sus hijos a fin de que pongan a Dios su confianza, en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando salió el, el, el, el, o sea, el pueblo de, de Israel, uh -huh. eh, que se olvidaron de toda, todas las maravillas, todo lo que Dios hizo en, ¿Sí? en esos 40 años que anduvieron en el desierto. Que y, no se les acabó y, su ropa, no se les acabó y, la comida, y, eh, pudieron dormir, beber la, su, su agua y todo lo demás. Y el Señor siempre les proveyó. Así es. Entonces, y mi relegar. amada, mi amada, ¿qué, qué importante es entonces esto que nosotros estamos comentándole ahorita. Y por eso nos dirigimos a los siervos del Señor porque lo, los amamos. Sí, amén, claro. Y claro porque los sí. amamos, comentamos lo que estamos amén, diciendo. Amén, amén, así porque, es. Porque debemos de ser más celosos de la obra de más, Dios. Amén, amén, más celosos. Debemos ser celosos. más celosos de la obra de Dios. Amén. Que, que tengamos más respeto para con Dios y para con la gente. Sí, amén. Y que nos vean como los siervos de Dios, hombre o mujer. Amén, amén, eh, amén. Que, amén, que sí. nos vean. Amén. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tiene que haber cambios. cambios Dios quiere cambios. el cambio en ti, en mí y en todo el mundo. Sí, así Dios quiere es. Los, los cambios. Amén. Sí. Y vamos a continuar, porque si no, mira, no. <risa> ya llevamos ahorita 28 minutos. No, no acabamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ok. Eh, entonces, el que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Fíjate. ¿Qué uh -huh. interesante es esto, mi amada, mi amado. ¿Cómo viene la condenación para el ser humano? Creo que aquí está bien claro. Dice, uh -huh. el que en él cree, no es condenado. No uh -huh. es que tenga una religión. No, no, no, no, no, no, no, no. No estamos hablando de religión. No. Estamos hablando de la, de la relación que podemos tener con Dios. Así es, amén. Y que el Señor esté en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo que Él instala en nosotros. Amén. que Él viene a hacer posición en nosotros. Porque nos dice ahí en Corintios que no ignoremos que en su cuerpo es el, el templo, templo fíjate, Espíritu Espíritu Santo. es el templo. Fíjate, dice que es el templo. Nuestro cuerpo se convierte en un templo, en un santuario. Aleluya. Para que ahí habite el Señor a través del Espíritu a Santo. A través de su Espíritu Santo. Amén. Sí, porque Dios no es religión. No. Mucha gente confunde... Ah, pues, o sea, que Dios es... Re... No, Dios no es religión. No, Dios es, es relación. relación. Relación personal con es Dios. Es una relación personal. Uh -huh. Por eso, nosotros no, no hablamos aquí de religión, sino de o de una denominación en particular. Tú puedes tener la denominación que tú quieras. Sí. Y si te sientes a gusto ahí. Y claro. Estás recibiendo palabra de Dios. Está, estás, estás creciendo. Creciendo, ¿eh? También es otro punto bien importante. El crecer sí, espiritualmente viene a ser fundamental. Sí, amén. No que sea más ahí sentadito o sentadita. No, no, no, no. O paradito, o paradito, sí. A veces. Sino que crezcamos Apre aprendiendo y, y poder. Espiritualmente. Mm -hmm. ¿Por qué? Compartir. ¿Te lo digo? ¿Sí? quieres que te lo digan? ¿Por qué? Porque Dios también te quiere usar a ti. Sí, amén. Amén, así es. Dios también te quiere usar a ti. Así todos es. Todos los pastores y todos los predicadores que vemos, todos un día, tomamos la decisión de querer servir al Señor. Sí. Pero para así eso es. tenemos que crecer un poquito. Claro. Hay quienes han crecido más que nosotros. Otros un poquito menos que nosotros. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Lo importante es. es crecer en el Señor. Y por eso el uso de las Sagradas Escrituras nos ayudan a crecer espiritualmente. Amén, amén. La relación es. que podemos tener con Dios, obviamente a través también de la oración y de su palabra. Amén, claro que sí. ¿Cómo así puedes orar? Es. Mira, a, a mí me gusta caminar y orar. Orar. Sí, amén. Me encanta, me encanta hacer ese, esa labor. No tanto es porque el, si hago ejercicio, no, no, no, no, no. Esa práctica me, sí. me, es como encerrarme en mi cuarto y yo me, me voy a caminar. Uh -huh. Y me voy meditando, orando, me voy hablando con Dios. Uh -huh. Amén. Nadie me distrae, no me distraen la gente que pasan, o los carros, o lo que sea. No, eso a mí no, sí, no, no, no me distrae. Más este enfocado, más con, con, concentrado. Así este, es. O sea, conectado en esa conexión con, uh -huh. con el Señor. Entonces, tú lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Y si quieres algo más apartado, vete a tu cuarto. Claro. Y si ahí no puedes. Que no hay pues métete ahí el servicio, hombre, ahí el, en el baño. Ahí. Nadie te va a andar molestando. A menos que haya una apurada ahí que necesite entrar. Pero en cualquier momento, cualquier oportunidad, tú puedes estar en comunión con Dios. Y sí, eso te va a dar un crecimiento, un crecimiento sí, espiritual. Ten el crecimiento espiritual. Aleluya. Y esta y es, 19 continuar. dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, déjenme regresar tantito yo aquí. El que El que no cree ya ha sido condenado. Uh -huh. ¿Por qué razón? ¿Por qué no creyó? ¿Por qué no creyó? Nada más por esa razón. Nada más porque uno creyó. Uh -huh. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, Hijo de, de Dios. Dios, sí, amén. Ah, sí tienen religión, sí. Pero no tienen la relación uh -huh. con el Señor como debiera uh -huh. de ser. Uh -huh. Y eso es bien importante, mi amada, mi amado. Qué importante es que, que tú, que yo y que todo el mundo nos demos cuenta de esa relación personal que debemos de tener con Dios. Amén, amén. La que eres es. es muy íntima. Amén. Así como la intimidad que podemos tener como esposos es íntimo. Así nosotros también con Dios tenemos que tener esa relación íntima. Amén. Y, y Él amén. nos va a dar el crecimiento espiritual conforme nosotros oramos, leemos. Estudiamos su, su, su palabra. Amén, amén. Y entonces Él nos usa, Él nos bendice, Él nos da esa capacidad de poder también ayudar a nosotros amén. a otros. Amén. Sí, nos da el, el, el deseo, el anhelo de, de uh -huh. poder ser de bendición para, para más personas. Entonces dice en el 19, y esta y este, es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más. Pero los hombres amaron más las tinieblas uh -huh. que a la luz. ¿Por uh -huh. qué? Porque sus obras eran malas. Uh -huh. Y aquí me hago una pregunta. Todos los mandatarios del mundo ay necesitan de Dios. Así es, claro. Si los mandatarios del mundo realmente conocieran a Dios, no podrían hacer cosas malas. Pues no, no, definitivamente no. Por ejemplo, ahorita se está pasando por una experiencia. En muchos países, con eso de, de lo del COVID, ¿cuántos mandatarios realmente se han preocupado porque su gente sea realmente vacunada. Con las dosis que son requeridas. Uh -huh. Hay quienes han prometido, pero no han cumplido. ¿Y por qué no han cumplido? Pues porque no tienen el entendimiento y el conocimiento correcto y adecuado, porque... Sí. No puedes estar mintiendo y mintiendo y mintiendo. Sí, ya las pedimos, sí, ya vienen y, y total, ni le dan, las han pedido y, más, no, y no van a llegar. Le dan más importancia a otras cosas que da, tienen que ver con, con la salud de la gente. Entonces, imagínate que, que, que se en con eso, como, como mandatarios. Por eso es la, la, la importancia, mi amado, mi amada, que tanto tú como yo, al nivel de nosotros, uh -huh. Podemos ser honestos y sinceros delante de Dios. Así es. Y que podamos ser honestos y sinceros con la gente que nos escucha, con la que nos ve, con la que participamos. Así es, así es. Entonces, si todos los mandatarios, como decimos nosotros, nosotros los jóvenes, ¿verdad? que a, si agarramos la onda, ¿qué va a pasar? Pues vamos a hacer las cosas bien hechas. Y que, que, o sea, deje de haber esa corrupción que hay, pues, en Inmenza. todos o la mayoría. Mucha corrupción en todos los aspectos. Ahorita, en todos los aspectos. Acaba de salir unas publicaciones donde tienen en los uh, refugios que, que hay eh, para poner allá dineros que, que, que son mal habidos, muchos de ellos. Ajá. Otros son bien habidos, pero no, no todos. Eh, son para ir a depositar dinero en algunos países paraísos fiscales paraísos fiscales que le llaman ay mi amado, mi amada cómo aparecen nombres de grandes personajes de grandes hombres y mujeres que parecían que eran ilustres y pues al parecer no son tan ilustres no. y el que se decía muy serio pues resulta que también tiene dinero por allá guardadito. Sí. Sí, el que, sí. El que quiere mostrar pobreza, pues resulta que tiene también dinero guardado. Mucho dinero. Entonces, eh, eh, eh, y, y, y no podemos decir, no, pues también aquel lo hace, también aquel otro lo hace, también aquel otro lo hace. Pues, pues como diciendo, pues, sí. ¿qué, pues, ¿qué tiene que ver? Sin saber que... Dios está viendo todo y hay, hay un juicio, hay un juicio Y tremendo. eso nos limita a tener esa relación con Dios, porque no podemos tener esa relación con Dios nada más porque nos faltamos a nosotros mismos y le valgamos al Señor. Así es, así es. Ay, bueno. Eh, e ese es el punto, mi amado, mi amada. Y ya vamos ya, para los 40 minutos. El, el Va vamos 20. al 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Ah, porque sus obras son reprendidas, sean reprendidas. Mira, <ríe> a propósito de ser reprendidas, <ríe> esto me hace recordar un, una nota que pasaron en unas noticias de, de, de, de un país que yo conozco. Uh -huh. Eh, Estaban invitando al, al presidente de ese país a, a, a una de las cámaras por ahí para recibir un, una presera, un, pero pues ahí hay gente que no le cree nada. Sí. Dijo: No, yo no, no, no, yo no voy, <risa> no se presenta. <risa> ¿Por qué? Porque no quiero que vayan a, a ofender la, la investidura. Hey. Pues él la está ofendiendo con lo que hace. Con todo lo que, todo lo que ha hecho. Nosotros ofendemos a Dios con lo que hacemos. Sí. Cuando nosotros le fallamos sí. a Dios, pues lo, lo estamos ofendiendo. Claro que sí. Por eso, cada siervo, cada sierva de Dios, que no hace lo que sí tiene que hacer, pues estamos ofendiendo a Dios. Así es. Estamos ofendiendo. Uh -huh. Y es increíble cómo ofendemos. Sin querer. Entre comillas, sí, sí, sí. Pero lo hacemos. Entonces. Dice aquí el 20. Como acaba de ver mi esposa. Porque todo. Aquel que hace lo malo. Aborrece La luz. Y no viene a la luz porque sus obras... No, para no, que no sean reprendidas. Para que, que sus, obras, sus no obras no sean, sean reprendidas. Ser... Sí, porque no, na, nadie quiere que, que se le reclame. Sí, sí. Sí, sus, sus, sus errores, sus, sus cosas que, que, que, que no hizo bien. Entonces... Como siervos, si que no queremos ser reprendidos por, por la gente que, a la que le estamos predicando, pues hagamos las cosas bien hechas. Amén, así es. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y cuando las cosas se hacen en Dios, todo está, está claro. Sí, amén. Todo está en el orden perfecto. Entonces... Hagamos el bien. I Amén, mean, así es. Tú, yo y todo el mundo, hagamos el bien. Hagamos el bien. No le hagamos daño a nadie. Así es. No le hagamos daño a nadie. Menos a tu pareja. Uh -huh. A claro, tus hijos. Claro, A los que se supone que los tuviste por amor. Sí. Entonces, sí. mi amado, mi amada, Hay mucho más que poder pl platicar. Hace rato mi esposa veía algo por ahí en, en Ezequiel, pero sí. ya no nos va a dar tiempo ahorita de... Sí, un pedacito nada más eh. ahí en Ezequiel hab hablándole el Señor al, al pueblo de Israel, pero eh, pues eh, ahorita pues nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Eh, es Ezequiel 36, 21, pero... He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado eh, por la casa de Israel. Profanado. A ver, vuelven a repetir, por favor. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. ¿Estás leyendo en qué parte? Ezequiel 36, 21. 36, 21 de Ezequiel. Él siente dolor en su corazón. Pero he tenido dolor al ver. Mi santo nombre. nombre. Profanado. Profanado. ¿Cómo profanamos cuando nosotros andamos haciendo las cosas equivocadas? Equivocadas, ¿no? claro. Y no digas que tienes tu propia religión si no estás haciendo las cosas mm -hmm. como son correctas porque estás profanando también a, a Dios. Mejor ni digas que tienes una religión. ¿Por qué? Porque... Si estás haciendo las cosas mal, Dios se está dando cuenta. Pues sí, tienes tu religión, pero no me tienes a mí. Uh -huh. Y no estás haciendo las cosas que debes de hacer. Pues sí, sí, sí. Ok. Sí, y ahí en el, ve en el en el, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el 26 dice, y yo os daré un nuevo, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Uh -huh. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Uh -huh. Y ahí es donde entra Jesús a nuestras vidas. Cuando eso se estaba diciendo... Esto fue 587 años antes de Cristo. Sí, sí, sí. sí. Y te va a mirar, nació Cristo y anduvo sí, unos teñidos sí. entre nosotros allá por las tierras uh -huh. polvorientas de Israel. Uh -huh. Pero qué, qué interesante, mi amado, mi amada. Y él mismo dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi espíritu, y haré que andéis. En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Uh -huh. Te das cuenta, por eso es bien hermoso, porque nuestro cuerpo se convierte en un templo para con Dios. Para que ahí habite Jesús. Cuando le hemos recibido, uh -huh. cuando le hemos aceptado. Pero Él quiere ser un lugar limpio. Sí, amén. Y para eso tenemos que echar fuera todo aquello que hemos hecho mal. Así es. ¿Cómo? pidiéndole perdón, diciéndole límpiame, cámbiame, transformame, santifica mi vida para amén. que Así yo es. pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva para que el Señor pueda habitar en, entre nosotros. Así es. y Dentro y, de nosotros. Y, amén. Y, y, y eso es lo, lo, lo interesante, mi amado, mi Y amada. habitaréis, dice, y habitaréis en la tierra, quería a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Por Dios. Mm. Amén sí, Qué hermoso, mi amada, mi amado Deja amén. que Dios sea amén. tu Dios Amén No que tú amén, tengas amén. una religión Olvídate de, de, de una religión Como religión Sino que Dios esté en ti Porque tú Le has recibido a su Hijo amado A Cristo Jesús Y le has dicho Jesús ven sí, amén. Ven, ven, ven a mi vida Cámbiame, transformame, santifícame Aleluya, sí, Señor a mí una nueva criatura Y ahora, Señor, úsame Ya, ya cuando ya, ya ya, dices esos pasos Ahora dile, Señor, úsame Usa mi vida Aleluya Entrégale al Señor tu vida Y da muestras Y da ejemplos de arrepentimiento Aleluya, amén, así es Así es Y bueno, pues, pues vamos a despedirnos Voy a pedirle a mi esposa que haga una oración, agradeciéndole Amén. a nuestro Dios, pues, estos minutos que hemos estado dedicando para hablar del Aleluya, amor de la de Aleluya, sí. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor. Sí, Señor. Dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por su bendita palabra, Señor. Amén. Porque cada día, Señor, cada día que nos acercamos, Señor, a usted a través de su palabra a través de la oración siempre señor nos da enseñanza señor para nuestras vidas señor para que siempre señor estemos conscientes señor que usted es el que nos da la vida nos da la salud y nos da todas las cosas padre padre que, que su palabra señor la pongamos por obra señor padre santo gracias porque eh, Usted nos ha dado ese, ese sentir, ese deseo. Más vosotros sois linaje escogido y que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por usted, Señor. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de, de usted que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Padre. Amén. Así es que ofrezcamos siempre a nuestro Dios por medio de él, un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios, que confiesen su nombre. Padre, que invoquemos su nombre siempre, porque es digno de ser alabado. Y Padre, gracias Amén. Señor, porque podemos Señor, bendecir su santo nombre. Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así nos lo dice Señor, usted ahí en el Salmo 34.1. Gracias Padre por su bendita palabra. Y en este momento, Señor, las personas, Padre Santo, que estén viendo y escuchando este video, Señor, y que todavía no han hecho una decisión en su vida, Padre, que abran su corazón, Padre, Amén. que sean humildes, que sean sinceros, que vengan a, a sus pies, Padre, y que le acepten en sus corazones, Padre, para poder estar listos y preparados en el momento que usted venga, Señor. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Padre, gracias. Gracias, gracias por Lucía. este tiempo que nos ha dado, Padre. Gracias por su bendita palabra. Gracias por estos medios, Padre. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. amén. Amén. Amén. amén Pues ya estamos para retirarnos. Ya son 50 minutos en este momento. y Aleluya. Pero no, no me quiero ir nombre. sin antes orar por ti en lo personal si tienes o estás pasando una situación difícil y crítica en tu vida. Aleluya. Pon tu manita ahí en tu pecho, por favor, si puedes. Puede ser salud. Puede ser cualquier gloria. otra situación. Pero pon tu manita ahí en tu pecho. Aleluya. Gracias Cristo. Y vamos a orar. Porque santo tú santo la eres, los Padre. Oh, le adoramos Cristo. y le bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, Honramos y glorificamos su santo nombre. Sí, señor. Gracias, Al decirle, señor. señor, que ponga su mano ahí en su pecho. Oh, mi Cristo, bendito sea, Señor. Es para que usted obre sí, milagros señor. y maravillas en sus vidas, sí, Señor. Sí, señor. Si hay problemas de salud, <coughs> toque vidas, padre, toque Señor. Toque corazones, Padre. Sí, Señor. Porque desde la mollera hasta decir. la planta de sus pies, Señor, puede haber alguna necesidad en lo, en lo particular. Sí, Señor. Puede ser gracias, ahí mismo en la cabeza, gracias, señor. señor. Puede ser en su cuerpo. Sí, mi Cristo. Puede ser en sus piernas, en sus pies. Sí, Señor. Padre Santo, toque. Aleluya, toque esa parte, toque, Señor, sí. que está averiada, afectada. Que el poder de su Espíritu. Y, y declare Santo, este mismo. Declare este mismo, mi amado, mi amada. Sí, Señor. Sanidad. Que haya Dígale, sanidad. Señor. Gracias sí. por mi sanidad. Y gracias, gracias, gracias por mi sanidad. Gracias. Y empieza a sentir. Gracias, Padre, gracias, Escúchame señor. bien. Su, empieza a sentir su amor. Que Grande. Dios está tocando tu cuerpo. Sí, señor. Que Dios está tocando tu parte afectada. Sí, Empieza a sentir. Alabanza, sonra y gloria, Señor. Empieza a sentir que se Dios te está tocando. Usted. Sí, Señor. Empieza a sentir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así como aquella mujer que dijo dentro de sí: Si yo toco el borde de su vestidura, Amén. Dios es sana. Sí, Aleluya. Y ella se atrevió y tocó. El borde de la Santo, vestidura Señor. Santo eres, Jehová los ejércitos. Y al instante. Sí, bendito su nombre, Señor. Recibió sanidad. Aleluya. Gloria a su nombre. Y a ti te digo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que eso se vuelva a repetir en ti. Sí, mi Cristo. Solamente sí. cree. Solamente Porque cree. para el que cree, todo, todo es posible. Es sí, Señor. Posible. Gracias, Padre, por su infinito amor, por su grande misericordia. Todo Padre. es posible. Gracias, Señor. Padre Santo, quien no haya hecho, Aleluya. usted bendíguele, Padre Santo, señor. Gracias, Padre. y déle su sanidad, Aleluya. dele su bendición. Sí, señor. Para la gloria del Padre, el en Cristo el nombre Jesús. de Jesús. Aleluya. Sí, Padre, gracias amén. por su amor, amén. señor. Amén. Alabado y glorificado sea su y nombre. Amén. Padre. Mi amada. Amén. amén. Mi amado. Reciba la bendición del Altísimo. Amén. Así sea Reciban la bendición Presión Y hasta aquí llegamos Ya son 54 minutos Así con es. 9 segundos Y ya 11, 12 ahí va a seguir Mientras que no le doy aquí un clic A finalizar el video No pues, dejen de compartir estos videos Porque es bendición Para las personas que lo hacen Y que lo reciben uh -huh. Así que les amamos en el amor de Cristo Y sigan adelanto, adelante Adelante confiando en el Señor y escudriñando su palabra, y, y sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Y crezcan espiritualmente, Amén, Así es. crezcan, y dejen que Dios use sus vidas para la honra, para la gloria honra y para y la alabanza de nuestro Dios. De nuestro Alabado Dios. sea su nombre. Gracias, Padre. Bendecidos del Señor. Señor.